Loco, Fast Eagle. el rápido. <risa> Hola amigos y amigas del Facebook y del YouTube. Estamos de ruta <risa> y ahora del Instagram. Dale, Fastigel. Bemboch. Ahora, tira. Bueno, amigos y amigas del Facebook y del YouTube. Aquí estamos, a dar una vueltecita Kevin Swan, ahora adelante, tío. Conduces muy eh, no, a los sual, no, me parece que a los duhan. <risas> bueno, hoy no hay viento. No se mueven las hélices, eh. No hay nada de viento. Bueno, quiero aprovechar el momentito sobre todo para saludar a, a Manu de Moto Experiencias TV que nos incluyó en, en el último capítulo y, y muchas gracias ¿eh? que estás haciendo un trabajo genial que, que mola mucho ¿eh? tanto la página web como el canal de televisión también quiero dar la, las gracias al director de marketing de Yamaha que bueno se ha puesto en contacto conmigo y, y bueno hemos aclarado el tema de que pasó en el MT Tour de Sitches y también darle las gracias que me ha atendido muy cordialmente y a ver y a César lo que es César ¿eh? y si se han portado bien conmigo con la llamada también hay que decirlo y de los errores se aprende Tío, yo me estoy enrollando hablando y esta peña se me pira, tío. Ay, <risa> gravilla tío, no jodas, coño. Eh, bonitas vistas, eh. Ya no me acuerdo mayor yo de esta carretera, eh. La hice ya hace varios años. Y gracias a, sobre todo a los que me habéis escrito en el Facebook, en el Youtube, eh. de verdad, eh, yo me emociona, eh. me emociona cuando veo los comentarios de la gente y, y en que oh, ya sé que algunos de vosotros pues, no nos conocemos en persona, pero todo llegará, eh. todo es posible eh. y me hace cantidad, pero cantidad de ilusión. Eh. Hay que organizar una comida un día de estos, ¿eh? Un domingo, yo voto por un domingo al mediodía organizar una comida y pasar unas horitas juntos charlando, ¿eh? Todos los insectos o qué <risa> uh. <risa> eh, me tengo un viaje aquí. hacer fotos doble qué rara esta máquina de hacer fotos, ¿no? hostia, nuestro amigo el pollo, tío si, sí, ese es el gallo ¿no? el gallo, tío aquí en este pueblo tienen pasta, tío aquí está tiene segunda residencia si, si, si, de fin de semana, tío Paso, vamos turnando. ¿Tú traes luego... qué? ¿Vamos haciendo? ¿Tú traes qué? ¿Vamos haciendo? Las posiciones. Vamos a ir todo el rato. señor ciclista Bueno, estamos por aquí perdidos por esta carretera yo nunca por aquí Mira por aquí, hombre va, tira para adelante David, hombre. Sí, sí. Sí. qué bestia vaca menos mal que en el vídeo hostia no podéis no podéis oler el vídeo porque alimenta el olorcito este qué bonitas que son las motos Bye. Uh -oh.